Buenos días, estamos hoy aquí eh, con dos personas muy especiales. Yo soy César Tejedor, profesor de filosofía y miembro de la Asociación Europa Laica y queremos incidir en el día de hoy en un aspecto que nos parece de máxima actualidad, que es la campaña de la declaración de la renta de 2020. Como todos saben, el 1 de abril del de, de pasado se inició la campaña de la renta, como todos los años, que estará vigente hasta el 30 de junio y de la cual, desgraciadamente, este año se habla menos que otros años. Eh, la actualidad de la pandemia del coronavirus está copando toda la actualidad día tras día y prácticamente no se ha hablado nada de esa campaña, una campaña que consideramos que es importantísima porque es la principal fuente de ingresos para eh, definir los presupuestos generales del Estado con los cuales se financian los servicios públicos que hoy tantos defendemos desde los balcones y desde otros lugares. ¿no? Una de las asociaciones, curiosamente, que sí está poniendo mucho énfasis en la importancia de esta campaña, es la Asociación Europa Laica, a la cual pertenezco, y por la cual defendemos que todo, lo, todo el dinero que, se, que obtiene el Estado a través de... De, de los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas deben ser revertidos sobre los servicios públicos. Eh, Euro laica concretamente, es una asociación sin ánimo de lucro que podría tenerse a financiación de asociaciones eh, a través de, de las instituciones públicas y, sin embargo, se financia exclusivamente con dinero de sus socios y sus simpatizantes. Se autofinancia con aportaciones propias es un poco una, un motivo de ejemplo que queremos dar y que está en sintonía con lo que reclamamos. Eh, Europa laica defiende los principios del laicismo, que no son otros que el principio de la libertad de conciencia, la igualdad de toda la ciudadanía, independientemente de cuáles sean sus, sus creencias particulares o sus particularismos, y un principio que es fundamental, que es el de la universalidad de la razón pública. Este tercer principio es el que está, precisamente, eh, implicado en esta campaña sobre la declaración de la renta. Este principio viene a decir, simplemente, que el dinero de origen público tiene que te tener un destino público. Y cuando decimos público, nos referimos a un destino eh, eh, que tenga que ver con servicios que afectan a toda la ciudadanía, al laos común, y no solo a unos cuantos. Algunos, ¿no? eh, Europa Laica en esta línea, ha iniciado, como todos los años, una campaña sobre la declaración de la renta, sobre el IRPF, que se llama No a la asignación tributaria, que tiene que ver con las casillas que aparecen todos los años en la declaración sobre la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas, al marcar, asimen una parte de sus impuestos a la Iglesia Católica o a fines sociales o a las dos o a ninguna de las dos. Europa Leica defiende que ninguna de las dos. ...deben ser marcadas porque marcar cualquiera de las dos afectaría al común de los ciudadanos. Tenemos con nosotros hoy a, a dos personas que son miembros de la Junta Directiva de la Asociación Europa Laica... ...y que además son coordinadores de eh, territorios muy importantes con muchos socios como son eh, Valencia y Madrid. Raquel Ortiz es la Coordinadora Territorial de Valencia y juan Picó es el Coordinador Territorial de Madrid. Buenos días a los dos. Buenos días, César. Buenos días, Juanjo. Eh, quisiera empezar preguntándote a ti, Raquel, ¿por qué Europa Laica pide que no se marque la casilla de la Iglesia Católica? Bueno, tú has hecho una buena explicación en la, en la introducción, has planteado muy claro, has recordado nuestros principios de defensa de lo público, por lo tanto, no tiene ningún sentido que haya ninguna casilla, ni la de la Iglesia, ni la de los fines sociales. Pero la de la Iglesia, eh, vamos a ver, la Iglesia se puede autofinanciar eh, sobradamente. Incluso esto se, se, vamos, se, se aceptó, creo que en 2007, si me equivoco, pues me corregís o no pasa nada. Se dijo que sí, después no se le ha pedido cuentas, porque el tema no es la Iglesia en sí, que claro, hace lo que sea para mantener sus privilegios en todos los ámbitos. El problema es de, de, de los y las gobernantes que no les exigen. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, pero es que además esta institución que se financia con dinero público ya, es decir, que recoge muchísimo dinero, que es de todas y todos, todavía ¿eh? en esta situación, o sea, en el IRPF, Todavía ahí también, es decir, si saca más o menos 400 por sus casillas y por las que están vinculadas en la otra casilla a ella, es decir, y si hablamos de lo que la gente ve, lo que el común ve en una sociedad tan secularizada, ya digo, no sé si ahora o en otro momento me podré extender en cuanto a privilegios de todo tipo, en lo cotidiano, en lo mediano, en lo más alto, siempre privilegios. Ellos se rigen de otra manera. No sé si hay que hablar de lo que ayer ocurrió, el domingo ocurrió en Valencia, o de lo que vivimos continuamente, ¿eh? ahora o en otro momento, pero tiene muchos privilegios. Y, y si hablamos de su práctica, eh, bueno, temas como la pederastia y demás, pero es que no hace mucho, es muy contradictorio todo lo que ocurre, había... Eh, mmm, una página, creo que era change.org, donde se recogían firmas de gente que igual espontáneamente se le ocurrió a gente que no era ni de Europa Laica, diciendo, el lugar de la casilla de la iglesia para la sanidad pública. A la gente se le llena la boca hablando de lo público y luego, de una manera personal, porque es importante también la implicación personal y la praxis de cada individuo e individua, eh, eh, parece que se les olvida y a la hora de hacer la declaración, pues a lo mejor ponen alguna casilla, es decir, un poquito de reflexión y de coherencia. Si quieres luego sobre privilegios, podemos retomarlo, porque quería, hay muchos. Quería sí. preguntar precisamente sobre algunas iniciativas particulares en redes sociales que hace la gente eh, en línea con lo que estabas diciendo tú, Raquel, quejándose de esa casilla de la Iglesia Católica y proponiendo que hubiera un, otra casilla para la ciencia o para otros fines. ¿Qué, ¿Qué opináis, eh, Juanjo, bueno, sobre, este, sobre este, esta, esta iniciativa, este tipo de iniciativas que proponen sumar más casillas a la declaración de la renta? Bueno, yo, yo... bueno, oh, si quieres, Juanjo, ahora y luego yo hablo. De esto me interesa también hablar, pero que hable ahora Juanjo y yo luego añado algo, si quieres, sobre lo de la ciencia. Sí. Bueno, yo creo que no es un tema de la ciencia exclusivamente, es un tema de cuál es el modelo de Estado y el modelo de, de ciudadanía que se pretende. Es decir, yo no tengo un inconveniente, yo, bueno, cuando digo yo me refiero a Europa laica, en potenciar todo lo que sea la ciudadanía y en este caso sería potenciar los presupuestos participativos, pero eso tiene que estar reglado, es decir, el poner distintas casillas ahí Primero es un, en la creación de la renta. Eh, yo creo que hay que partir de las. Primero, que los impuestos son un tema de interés, tienen que ir al interés general. Y por lo tanto, en ninguna de las casillas debería ir a intereses particulares. Con ese argumento exclusivamente. Aunque puede haber más, la casilla de la Iglesia Católica no tiene ningún sentido porque la Iglesia Católica no es ningún servicio público. La Iglesia Católica no es un interés general. La Iglesia Católica es una organización privada de creyentes y por lo tanto son sus creyentes quienes tienen que encontrar los mecanismos para financiarse. Podría ocurrir también que otros pensaran otras organizaciones. Bueno, yo digo que posiblemente existen, evidentemente, organizaciones de fines sociales que pueden ser de interés general. Pero primero hay que definir cuáles son los intereses generales y a partir de ahí pudiera existir un criterio en una democracia avanzada de una parte de los presupuestos que fueran participativos, pero eso no es lo que se está planteando. Aquí lo que se está planteando es estas dos casillas, incluso con querer ampliarla a algunas otras casillas confesionales que son de tipo particular que no tienen ningún sentido. Y claro, de esto nos lleva directamente a poder entender mejor que lo de la Iglesia Católica no tiene ningún sentido, aparte de que esto ya se está incumpliendo su propio compromiso desde el año 1979, desde cuando se firmaron los acuerdos de autofinanciarse, y que no se ha cumplido, y el gobierno tampoco se lo ha hecho cumplir. Y esto nos mete ya de lleno con el tema de la casilla de fines sociales. Y bueno, pues vale, esto es un tema muy discutible, discutible porque los fines sociales que actualmente se están articulando a través de esa casilla, pues no son todos de interés general, del orden del 30 al 35% se van a instituciones del entorno de la Iglesia Católica, con lo cual por eso precisamente la Iglesia Católica piden que se marquen las dos casillas, y sobre todo, o además de eso, es porque los fines sociales no pueden depender de la voluntad y la arbitrariedad, o en todo caso la indeterminación de los contribuyentes, si ponen o no la cruz de los fines sociales o dependiendo de la renta de los que la pongan. Y por último, pues bueno, pues un tema que todo el mundo tiene que saberlo. Tiene que saberlo que, bueno, que cuando se ponen fines sociales no va no va a la posible organización que pueda ser de tu interés sino que se queda en un limbo muy difícil de controlar. Y claro, esto pues no lleva a ninguna parte. Y ya para remate del todo el tema, y es la postura de Europa Laica, es que no puede ser es hacer solidaridad con el bolsillo de todos, que son los impuestos de todos. El que quiere hacer solidaridad porque quiere ayudar a la Iglesia Católica, que pague íntegramente sus impuestos, que los deje al Fondo Común y, extraordinariamente, y después, fuera del IRPF, que dé la duración que estime oportuno. ¿Eh, Raquel? Yo quería... Sí... Yo quería, eh, o sea, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Juanjo, claramente, del modelo de Estado que queremos, ese control que tiene que haber por parte del Estado de lo público y, y ese uso de lo público eh, para el bien común, eso lo, lo hemos dicho muchas veces, pero es que a mí me da miedo... Eh, que haya una tercera casilla, porque cuando viene una tercera, esto va a ser como lo de las religiones en la escuela. Pues ahora que entre otra, pues ahí es un pozo sin fondo. No, no, si es que lo que hay que hacer es aumentar el presupuesto para ciencia, porque es absolutamente importante y, desgraciadamente, la crisis que estamos viviendo con la, con la pandemia del coronavirus nos muestra cómo la ciencia es quien va a aportar aquí soluciones. ¿eh? Entonces, eh, yo no quiero ninguna, bueno, no creo que no, no tiene ningún sentido que haya ninguna casilla, porque lo público eh, tiene que gestionarse además con transparencia y discutirse en el Parlamento. Juanjo lo decía el otro día, no sé si en Radio Clara o, o en alguna intervención. A ver, ¿qué, ¿qué conocimiento tienen las personas que ponen Muchas con ingenuidad. Yo recuerdo que hace muchísimos años, antes de conocer a Europa Laica, yo ponía la casilla de fines sociales. Es verdad, yo la ponía, no lo sabía bien lo que hacía. Pero ¿qué, es, qué conocimiento tiene la gente de a qué organización y dónde va ese dinero? No se sabe, porque tú ahí te fías, sin proyectos, sin transparencia. Por lo tanto, quien quiera poner dinero, que lo ponga de su bolsillo, pero nosotros hemos, y nosotras, hemos de seguir defendiendo lo público. Yo, por lo tanto, una casilla más, es que seguro que vendrá una cuarta, seguro que vendrá una quinta, y ahí se perderá, <coughs> perdón, mucho, porque ¿quién controla eso? Por lo tanto, explicándoselo bien a la gente, eh, la casilla de la ciencia, No, yo quiero más presupuesto para la ciencia, y desde luego, si hablamos de lo público, pues... Mmm, no sé, a lo mejor no es cuestión de hablar hoy de una gran reforma fiscal, pero es que eso también es una urgente necesidad ¿no? en este país. Eh, habéis hablado de muchas cosas, eh, sin embargo, la Iglesia Católica justifica esa asignación diciendo que sale del bolsillo de los contribuyentes que deciden individual y libremente dar una parte de sus impuestos ...a la Iglesia Católica, concretamente el 0,7%. Eh, Juanjo, ¿esto es realmente así? ¿Cómo funciona? ¿Podrías explicarnos cómo funciona realmente ese 0,7% o 0,14% si se marcan las dos casillas? Sí, porque yo creo que existe una mentira, eh, y a veces directa y si no, pues es realmente un poco indirecta. Lo primero, ese mensaje eh, que lanza la Iglesia Católica... Eh, para defender su postura, mintiendo o en todo caso no explicando claramente cuál es la función de los impuestos. Y hace creer de que las personas con sus impuestos pueden hacer lo que quieran y por lo tanto puedo marcar o no puedo marcar. Eso es un error. Los impuestos no es un tema personal. Los impuestos son de todos y para todos. Y si fuera, porque si fuera personal, deja de pagar impuestos y verás tú la que te cae. Es decir, los impuestos son de todos y por lo tanto no, no es que hago yo con mis impuestos, usted tiene que pagar los impuestos que le corresponde pagar y entonces lo que no vale es por tanto lo que ocurre con las casillas. Es decir, eh, lo contamos de una manera muy pedagógica, cuando dos personas, dos contribuyentes mmm, tienen que pagar digamos que 100 euros, les sale la declaración, uno pone la cruz y otro no pone la cruz en la Iglesia Católica o en la de fines sociales. Hay una verdad universal, que sí que es cierto, la única verdad que dice la Iglesia Católica, que por poner la cruz ni pagas más ni te devuelve menos. Completamente cierto. Evidentemente. ¿La diferencia cuál está? La diferencia está en que la persona que pone la cruz está librando un cheque del 0,7% de tal manera... Que nada más poner esos 100 euros en la lucha común, inmediatamente, sin pasar por el Parlamento, van directamente a las arcas de la Iglesia Católica. Mientras que la persona que no pone la X, sus 100 euros que paga, se quedan íntegros en la lucha común, para el servicio que son de todos. Con lo cual, al salir de los presupuestos generales del Estado, en el fondo, a la Iglesia Católica la estamos pagando todos. Y eso, en un Estado, al menos... Como el nuestro, que es a confesional. Ya no solamente a laico, sino a confesional. Es decir, una mínima neutralidad, eso es un tema que no debería permitir ningún Estado, ningún gobierno mínimamente democrático. Por lo tanto, está claro que eso es, se detrae dinero de lo público para organizaciones particulares que no son de interés general. Se entiende entonces que en los comunicados que hace Europa Laica diga que Europa Laica se opone a que se desvíen impuestos y recursos públicos a organizaciones particulares, porque entiendo que ese es el perjuicio que hace a toda la ciudadanía. Raquel Sí, pero, pero dejo un matiz, porque no tanto de que sean particulares, yo matizaría de que sean de interés general, porque desde luego... Mmm, no para a través de la vía del, del impuesto del IRPF, sino con partidas específicas de los presupuestos generales de Estado, yo creo que Europa Laica no tiene ningún impedimento en que de una forma transparente, democrática, a determinadas organizaciones de fines sociales, que es diferente a los servicios sociales que deben ser competencia del Estado, puedan ir ayudas de una forma transparente, articulada, finalistas, etcétera, etcétera. qué? Sí, bueno, yo mmm, quería decir algo porque mmm, lo del estado a confesional, pues hay, hay momentos realmente en, el, en los que dudamos mucho de que esto sea un estado a confesional. Un estado a confesional no permitiría eh, cosas como las que ocurrieron el domingo en Valencia, donde cada vez tenemos más datos. Es decir, primero están los vídeos, donde se ve ahí a muchísima gente. Una puerta abierta que la abre. Alguien desde su interior, ¿de acuerdo? Unas concentraciones que hemos visto, porque es que están los vídeos. Ellos pueden decir lo que quieran, pero ahí están los datos. Resulta que desde el día 14, los centros de culto, que no sé yo si eso se llama, eso se tiene que denominar o es servicio básico, no es servicio básico. Una persona tiene una creencia y puede practicar esa creencia y no necesariamente yendo, además tiene la televisión y muchas cosas que no tenemos, muchas personas y muchas organizaciones. Entonces, eh, ellos dicen que han cumplido, pero claro, es que ellos tienen un trato siempre diferente. Yo eh, os tengo que decir, eh, hablando de privilegios, eh, bueno, hoy también han dicho que no habían pedido ni permiso ni permiso para el acto de, de celebrar una misa y después abrir la puerta y demás. Tengo que, que hablar en este tiempo de coronavirus que estamos viviendo de algo personal, pero personal que también tiene un... un vamos a ver, un trasfondo y una conexión con los privilegios de la Iglesia. Eh, sabéis que en estos momentos todavía, mientras no se entre en otra fase, cuando mueren nuestros seres queridos, en este caso mi madre ha fallecido, pues eh, hay unos, unos ritos de despedida, cada uno pues, en fin, con respecto a la incineración y a la, cremación, y a la, y a la inhumación, pues eh, hay un, un, es, es, muy es, es muy restrictivo el número de personas que pueden acompañar a estos actos. La inhumación, que es la práctica que más se utiliza en las religiones, y ahí la católica, fundamentalmente, aunque algunas personas, bueno, pues ahí se permitía, además de tres personas, una, un asistente de culto. Bueno, eh, es realmente un, un, un privilegio. Y yo me pregunto, yo el periódico Levante me ha publicado un artículo, un artículo que yo he titulado Ni se respeta a los muertos ni a, ni a sus vivos. Eh, me pregunto cómo es posible que no podamos despedir en un número exiguo de una, de dos o máximo tres personas a nuestros seres queridos, que es, es algo irrepetible, es un acto único, y veamos escenas en los lugares de cultos, concretamente en las iglesias, con mmm, mucha gente sin medidas de seguridad, sin guantes, sin distancias, y además eh, también hay políticos y políticas que justifican eso. Eh, son privilegios en todos los ámbitos, hasta en la muerte, desde el nacimiento. Es decir, es que yo no sé si podemos llamar, eh, querido Juanjo, Estado con, a confesional, porque muchas veces eh, vemos que ni siquiera se cumple lo de a confesional. Eh, eh, está claro que no es el único privilegio que tiene la Iglesia Católica en España, como has apuntado. Raquel es una compañera a la cual se le ha fallecido su madre estos días y ha visto, ha vivido en primera persona las restricciones que se le han impuesto con el motivo de la salud pública y es, es, se entiende perfectamente su enfado cuando ve procesiones por las calles, cuando ve que se abren iglesias o cuando lo que ocurre en muchos sitios, el párroco sale a, a hacer la misa sin ningún tipo de eh, de penalización, incluso a veces custodiado por la policía local de los, de los sitios. Pero volviendo al tema de, de la declaración de la renta, me gustaría preguntar una cosa que a mí me resulta curiosa. ¿Cómo es posible que la, la publicidad que hace la Iglesia Católica de, de la campaña de X tantos a favor de, la, de, la, de marcar las casillas, por qué la Iglesia tiene tanto interés en que se marque también la casilla de fines sociales Juanjo, ¿podrías darnos algunas claves para entender este interés? Sí, la clave es, eh, vamos, es evidente. Es decir, la, la, la, la Iglesia Católica obtiene financiación pública a través de, de estas casillas. La suya propia va de, en fin, su 0,7 entra directamente en sus arcas, pero también la de fines sociales, eh, una parte de ella también va a la Iglesia Católica. Hay que entender que del orden de un 30-35%, de organizaciones sociales que son beneficiarias de la casilla de fines sociales pertenecen al entorno de la Iglesia Católica, bien sean fundaciones, bien sean eh, organizaciones ONGs, otro tipo de colectivos que están en ese entorno. Con lo cual es evidente que, que a la Iglesia Católica le interesa que se marquen las dos casillas porque por una recibe directo y por la otra mmm, recibe indirecto. En la última declaración de la renta, de la forma directa, la casilla de Iglesia Católica recibió la nada desdeñable cifra de 285 millones de euros, cantidad que se viene repitiendo en millón arriba, millón abajo, en los últimos años, desde el año 79, más o menos. Pero por la casilla de fines sociales, ese 30-35% del entorno ha recibido del orden de unos 115 millones en último ejercicio y que son 400 millones que se detraen de las arcas públicas para ir, repito, a una organización privada que no es de interés general. Eh, sí. Sin embargo, la, la Iglesia Católica, eh, Raquel, me gustaría que incidieras sobre sí. esto, sí. Eh, la Iglesia Católica en su publicidad dice que la Iglesia Católica solamente recibe dinero a través de la declaración de la renta, es decir, a través de esa X que los ciudadanos libremente, o supuestamente libremente, marcan, ¿Es realmente esa la única fuente de ingresos públicos que tiene la Iglesia Católica? Por eso yo iba, o sea, antes de que hicieras la pregunta, estaba pensando que claro, nosotros aprovechamos esta campaña del IRPF para incidir ahí, que es una fuente ahora de ingresos, pero la Iglesia Católica recibe financiación pública por muchas vías, nosotros lo tenemos ahí... Eh, publicado por, por, por apartados y la Iglesia, tenemos un cálculo, si no me equivoco, pues que eh, más o menos se aproxima a mil millones de euros entre todo lo que recibe y todo lo que no paga y, y claro, y esto es, es poquita cosa, no es mucho, es una cantidad importante, pero sobre todo que vea la gente que yo creo que mucha gente sí que lo está viendo cuando se informa, que eh, esto no es un, un proceder de un Estado democrático y que además se les llena la boca defendiendo lo público. Esto no es. Y luego las, las declaraciones de la Iglesia Católica, bueno, pues ellos ayer mismo decían que habían cumplido con todo. Luego resulta que no es así. Pero ¿por qué la Iglesia tiene tanto interés en que la gente ponga las dos cruces? Pues es lógico. Ellos lo que quieren es mmm, que lo suyo... Man continúe y una manera más democrática es que haya otras casillas que también se apunten. Es lo mismo que con lo de la religión, si es que en realidad la política que ellos hacen está muy bien montada, ahí tienen una buena asesoría, tienen buenos abogados y no sé si tienen abogadas también, entonces se trata de que eh, democráticamente eh, entren más participantes, ellos siguen siendo el number one, ¿vale?, Igual que con las religiones, pues que entre la evangélica, pues que entre la humana, claro que sí, que entren, yo soy más demócrata que nadie, eso decía Cañizares, ese que habla de laicismo abierto y tal, claro que, que entren, es decir, que eh, ellos tienen todo un aparato propagandístico que mmm, tienen sus medios y, y muchas veces llegan a la gente por lo emocional y también mienten, mienten mucho, ¿eh? mienten y cuando nuestro compañero Enrique eh, desmonta todo ese informe que hace la conferencia episcopal de, de, del dinero y de sus cuentas, pues ahí se ve que están mintiendo, es decir, que no cumplen con el evangelio ese que, que predican. Sí, eh, Europa Laica eh, publica los datos de, que, de los que tú has hablado, Raquel, y desglosados y viene a sumar la cantidad de 11.000 millones de euros que recibe la Iglesia de subvenciones públicas y a través de distintas vías, que es dinero que deja de tener el Estado para lo que hablábamos antes, los presupuestos generales del Estado. ¿no? Eh, todo eso lo justifican a través de la famosa falacia de la labor social de la Iglesia, sobre todo o principalmente sacan a colación siempre el tema de cárticas. Juanjo, ¿podrías eh. aclararnos un poco este asunto? Sí, precisamente era el tema que quería en fin, añadir a, a, a los comentarios de Raquel, eh, que que, que, claro, es que existe una, una falacia total con el tema de la publicidad que hace la Iglesia Católica cuando pide que se pide su casilla, aunque en el paquete también pide la otra. ¿no? Y en la falacia es decir, con esto ayudas a la labor asistencial de la Iglesia Católica. Y claro, en estos momentos de, de, de recortes en los servicios sociales, de precariedad, de necesidad de, de, la, de la población, pues claro, esto de la, asistencia, de la asistencia y sin dejar de reconocer que evidentemente Cáritas hace una labor bueno, supletoria del Estado, pero en todo caso de ayuda social, la falacia total es cuando se dice que marcando la X se ayuda a la labor asistencial. Eso es, una, eso es una mentira. Hay que saber que los presupuestos de Cáritas pueden ser del orden de unos 700 millones de euros, una cantidad enorme. Tan solo, tan solo 6 millones de euros sí. de se reciben por la conferencia episcopal a través del IRPF. El resto son o subvenciones públicas, pero que específicamente se le dan a Cáritas y sobre todo la gran cantidad de ese presupuesto de Cáritas, son donaciones particulares de personas o empresas. Por lo tanto, es falso, completamente falso, que marcando la X del IRPF estés ayudando a través de la Iglesia a la labor de Cáritas. Hay que saber que todo lo que se recibe por el IRPF de esos 285 millones que se han recibido la Iglesia Católica en último ejercicio, del orden de un 75% de esa cantidad es para pagar los salarios y la seguridad social del clero. Porque eso es lo que está firmado en los acuerdos del año 1979. Y por lo tanto, eso es para mantener el culto y el clero de una organización particular que no tiene interés social. Una pequeña parte se va a gastos generales incluidos la publicidad y subvencionar la financiación de la televisión de la conferencia episcopal 13TV y esos 6 millones que se van a caritas. Por lo tanto, esto hay que desmontarlo claramente porque se puede decir con la boca bien alta, es mentira que la subvención a través de la X a la Iglesia Católica vaya a la labor asistencial. No es cierto. Entonces, ¿quieres decir, hablando claramente, que con los impuestos que todos los ciudadanos y las ciudadanas pagamos, ...estamos manteniendo el trabajo y el sueldo de los clérigos, de los curas. Sí, sí, evidentemente. Es, es, que, es, que, es que es eso. Vamos, no, no es un invento de Europa Laica. En la memoria de actividades que publica anualmente la Conferencia Episcopal... ...que ha sido denunciada por Europa Laica y denunciada por el Tribunal de Cuentas... ...por la opacidad y los mm. manejes que tiene en su interior, que no hay manera de descifrarlos. ...pero no obstante... Por las grietas que se ven en, esos, en, ese, en ese informe, salen las cifras que la propia Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, pone encima de la mesa sobre el destino de esos 285 millones y es donde se sale, eso que te comento, de que el orden un 75% es salarios y seguridad social del clero, tanto el normal como los obispos, los eméritos y los no eméritos, todo el clero. Sí. La Iglesia Católica, en un vídeo publicado hace tres años, que se llama Desmontando mitos, tildaba de mito sin fundamento todas estas acusaciones o verdades que, que está diciendo Europa Laica. Y tú me estás diciendo, Juanjo, que estos datos los estamos sacando de los propios datos que salen en el informe que la propia Conferencia Episcopal anualmente ...hace públicos y que no debería, desgraciadamente, porque está amparada por un paraíso de opacidad... ...donde se le permite eh, hacer lo que quiera sin necesidad de dar cuenta de ello. Si da cuenta de ellos porque quiere libremente y Europa, Europa Laica está sacando esos datos de los propios informes de la Iglesia Católica. Eh, Raquel, antes, bueno, yo, has dicho, ah, sí. Sí, antes has dicho que la Iglesia Católica hace lo que sea por mantener sus privilegios... Juanjo, y tú en algún momento, habéis mencionado los acuerdos eh, del, del Estado español con la Santa Sede del 3 de enero de 1979. Concretamente, en el acuerdo sobre asuntos económicos, el artículo 2.5, lo tengo aquí delante, la Iglesia Católica con el Estado español se comprometió a autofinanciarse. Claro. Y leo, sí. leo, citando literalmente esos acuerdos que actualmente están vigentes. La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Esto no se está cumpliendo. O sea, el propio hecho de que la Iglesia publique vídeos, haga campañas de publicidad subvencionadas con dinero público, eh, contradice el propio, el propio compromiso que asumió. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿La Iglesia o el propio Estado Español? No, la o sea, vamos a ver, yo lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Eh, eso se refrendó también en 2007, que, que la Iglesia dijo mmm, que sí que tenía, lo que tú acabas de leer, poder suficiente para la autofinanciación y se comprometía en ello. En, claro, en la, la responsabilidad o la no responsabilidad de los gobiernos de turno de exigir a la Iglesia que cumpla con eso y con más cosas, pero no, yo sinceramente no puedo entender eh, la poca valentía, la poca voluntad política que tienen eh, políticos y políticas progresistas, ya no digo ni de izquierdas, de no exigir que eso se ponga en marcha. Yo recuerdo, no sé si fue Izquierda Unida hace, no lo sé, dos o tres años, en el Parlamento que planteó el fin de las casillas, por ejemplo. Eh, supongo que os acordáis. De eso no se volvió a hablar. Porque, claro, no tiene ningún sentido. Quiero decir que alguna vez oyes alguna voz y dices, a ver si esto puede servir para abrir un debate y que más gente se anime porque aquí hay que ir animando a gente. Aquí en Valencia ya sabéis que tenemos al senador de compromiso, Carles Mulet, que está siempre preguntando al gobierno para cuándo los acuerdos, por qué siguen manteniéndose en los hospitales y pagando salarios, otro de los paquetes que nosotros en el desglose que has mencionado antes. Es decir, pero ya no solo es que el gobierno deje hacer y no exija nada, eso es lo fundamental y que nosotros hemos subrayado muchas veces, que la responsabilidad es de los gobiernos, sino que gente progresista de izquierdas no incida en eso también. Ahora es lamentable que ese vídeo ¿eh? en el que el gobierno tiene ahí su logo también está eh, planteando eh, el apoyo a la ciudadanía de las dos casillas, porque así tú te comprometes más, es decir, eres casi mejor persona. Es decir, si haces un análisis ahí lingüístico y extralingüístico del texto que el otro día, <coughs> perdón, el compañero Rafa Cuesta en un artículo tomaba algunas de las frases de, de esta campaña, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que hayan llegado a esto? Este gobierno progresista que plantee y que anime... ¿eh? a que se pongan las dos x porque así colaboramos más, oye, no seas, en fin, eh, a ver, reticente a esto, que no te dé pereza, no sé, pon las dos, porque así eres mejor persona, es tremendo, tremendo, o sea, que la responsabilidad es política. Quisiera incidir sobre eso que has dicho ahora mismo, ese, ese asunto que ha sorprendido a mucha gente, y quisiera preguntárselo directamente al impulsor de esa denuncia, que, que es precisamente Juanjo Picó, eh, desde el seno de Europa Laica. Es curioso que ya hemos visto cómo marcar las X perjudica a todos y no marcarla beneficia a todos, a toda la ciudadanía. Es curioso cómo el gobierno de España, una institución pública que representa a toda la ciudadanía, ciudadanas y ciudadanos de distintas categorías, de distintas creencias, de distintas opciones, eh, se implica, incluso fomenta, no solo económicamente, sino a través simbólicamente, campañas publicitarias como la que se ha llamado la X solidaria. Hay un spot publicitario este año, de la renta de 2020, en la que se incide sobre el mensaje que marcar las dos casillas, eh, quien marca las dos casillas ayuda el doble. Exacto, ayuda el doble. Aparece amparado eh, por el gobierno de España. Europa Laica, y tenemos aquí al principal impulsor eh, de esa denuncia, ha enviado una carta abierta a la Vicepresidencia de Derechos Sociales exigiendo que eso no puede ser así, que el Gobierno de España no solo no puede amparar ese tipo de propuestas, sino que además tendría que hacer justo lo contrario. Juanjo, ¿podrías explicarnos un poco cómo se implica el Gobierno de España en esta campaña, con esta publicidad? Bueno, la implicación de, de las instituciones del Estado eh, es evidente, primero por negligencia, incluso wow, alegremente recibimos hace unos meses el informe preliminar del Tribunal de Cuentas, una institución del Estado que por primera vez en la historia ha auditado puntualmente el tema del IRPF, aunque, como ha comentado Raquel, el IRPF es solamente la punta del iceberg de todas las subvenciones que recibe la Iglesia Católica del erario público, bueno, pues eh, es una denuncia más de todo cómo está implicado, cómo está imbricado esta no separación Iglesia y Estado. Antes se comentaba que la, eh, España no es formalmente solamente a confesional, evidentemente, según la Constitución es confesional, pero con tal de que rascas un poco, pues te encuentras de que, bueno, de que las instituciones y los comportamientos públicos pues dejan muchísimo que desear. Y en este caso pues es un ejemplo más. Es decir, un ejemplo más de que el gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, en este caso concreto, ofrece una subvención a organizaciones no gubernamentales a partir de lo recogido por la casilla de fines sociales. Y mira por dónde, pues una de esas subvenciones de 100.000 euros pues va a parar a precisamente a la campaña esta de la X Solidaria. La X Solidaria que pide marcar las dos casillas, que también, también tiene, tiene su truco, porque claro, la campaña de la X Solidaria, en la cual pues eh, está dedicado a lo que para las ONGs, debería, lo de suyo que pida, oye, marca la de fines sociales. ¿Qué sentido tiene que pida también marcar la de Iglesia Católica? En sentido contrario, cuando la Iglesia Católica pe pedía marcar también la de fines sociales, ya lo hemos contado, porque de oro de 30, 35, por ahí... Pilla, pilla subvención. Pero es que la X la, la solidaria diciendo que se marque la Iglesia Católica, no tiene ningún sentido. No pilla por ahí, no pilla ninguna subvención. Es simplemente un compadreo, un devolver el favor. Y el gobierno está subvencionando esa campaña precisamente para pedir que se marquen las dos. No tiene sentido. Nosotros hemos escrito en la carta al vicepresidente del gobierno exigiendo lo simple que es que el Estado debe ser neutral y que no debe favorecer y ser imparcial en estos, temas, en estos temas confesionales, además en otros. Pero mira, César, es que también en el mes de febrero, creo recordar, pusimos una denuncia en la agencia tributaria, porque todo el mundo debe saber que en el programa informático que existe en la web de la agencia tributaria para hacer la declaración del IRPF, si una persona, por decisión propia, o porque se hace eco de la campaña de Europa Laica con sus argumentos que están en nuestra página laicismo.org, no marca ninguna de las dos casillas, a la hora de ir a enviar telemáticamente la declaración de la red le sale un pantallazo diciendo, oiga, ¿sabe usted que no ha marcado ninguna casilla? Con lo cual, cualquier persona que se pueda imaginar, pues echa para atrás en la pantalla para marcar alguna porque se cree que puede ser obligatorio. Cuando bien es cierto que si se sigue la, la declaración no pasa nada, pero sin embargo existe esa ayuda. Bueno, lo denunciamos. ¿Cuál ha sido la contestación de la agencia tributaria? Que bueno, que eso, en fin, es que ustedes, esto no tiene ninguna importancia, hombre, es que esto es normal. En fin, que al al cabo es para recordar a los contribuyentes. Aquí no se recuerda nada, aquí es un tema de toda una apoyatura para confesional, toda la estructura que está para mantener esos privilegios y para ni incluso hacer valer la confesionalidad formal que existe en la Constitución. Es curioso, y ya para terminar con esta entrevista, cómo ese compadreo del que hablas entre las instituciones públicas, la política o los gobiernos, y esta, esta, esta política de la caridad, como a veces llamamos, ¿no?, eh, ...incluso incide hacien, en la población, en la opinión pública... ...haciendo buena prensa de determinados adalides de esa caridad... ...como puede ser, por, por ejemplo, el padre Ángel. ¿no? Uh -huh. Como Es, es sorprendente cómo eh, desde el gobierno, incluso desde instituciones públicas... ...también privadas, se está haciendo buena prensa de, de, de, de una especie de política... ...donde los, eh, los servicios públicos sociales sean cosa de caridad y no de justicia social. La figura del padre Ángel es, es, es el elemento más claro de este tipo de populismo mmm, accesible a la población, con cierta ingenuidad, pero que está perjudicando claramente lo que estamos reclamando, que son unos servicios públicos fuertes, una solidaridad basada en la justicia social y unos principios democráticos eh, que sean coherentes. ¿no? Raquel, me gustaría que, que que, que, que nos hablaras un poco de esta de, de cómo esta política de la caridad es perjudicial también para, para toda la ciudadanía y cómo el, el personaje del padre Ángel, que hace poco escribía una carta a Pablo Iglesias agradeciéndole sus acciones, mmm, le escribía la misma carta a 300 políticos o personas importantes solamente para vender esa imagen eh, del bien social que hace la caridad. ¿no? Pues muy buena pregunta, porque precisamente ha salido creo que ya este punto y esto es fundamental para, para nosotras y <coughs> eh, no queremos un estado donde la caridad, no digo que se base en la caridad, sino que tenga ahí un pilar, un pilar de soluciones vía caridad. La caridad eh, es un fracaso del estado, del estado social porque quiere decir sencillamente que tiene que haber unas manos de buenas personas, según unos, en fin, también unos, unas definiciones de, de lo que sería buena persona, para que otra gente que está pues en situaciones muy duras, de marginación, de vulnerabilidad, de nulos recursos o de, o de hambre, ¿eh? solucione su problema. Claro, parece mentira, que personas, ya digo, progresistas, se abracen al Padre Ángel y, y, que, y que esto sea una solución, acudir a, yo no sé, todo lo que el Padre Ángel maneja, pero eh, sus bancos de alimentos, su iglesia y demás. Eh, sancionar esto como una solución, y habrá personas que dirán, sí, pero gracias a, a esa iglesia o gracias a tal, se resuelve algo. Pero bueno, eso es sentenciar... Que la caridad va a solucionar problemas, cuando nosotros precisamente pensamos que no, que el Estado tiene que hacer frente a toda esa problemática. Y un ejemplo muy claro es la posición que la Iglesia rápidamente tomó y, y, y divulgó, en fin, unas declaraciones con respecto a la renta básica. Que sobre la renta básica también se podría hablar con más profundidad, pero ellos ya de entrada, que son una gente subsidiada y financiada, ya se oponen a que eh, haya alguna solución desde el Estado para la gente que peor lo está pasando porque en estos momentos hay gente y especialmente las mujeres ¿eh? que tienen trabajos de cuidados y, y trabajos en, en casas y trabajos en negro que están en la situación peor. Eso, hay artículos, ¿eh? el otro día en público, María Pazos publicaba un artículo, dos, uno especialmente, y, y, lo, y lo demostraba con datos. Entonces, claro, la caridad es que eh, no estamos en el siglo XVII, en el XVI, estamos en el siglo XXI y nosotros estamos lejísimos de la caridad. Otra cosa es que tú, en un momento dado, individualmente alguien diga, oye, he visto a alguien ahí que estaba en el suelo y, y, y de mi dinero tal, pero como una forma institucionalizada de, de solucionar algo que entonces es que se tiene que perpetuar eso, eso es endémico, esa desigualdad social tan tremenda. Parece mentira que la izquierda, eh, digamos que... A ver, mire para otro lado y dé el abrazo también. Es que no sé si es que nos reflexionan bastante o que no son tan de izquierdas. Eh, Juanjo. Bueno, sí, yo quería apuntar que evidentemente también es nuevamente un modelo de Estado. Y yo creo que el modelo de Estado que defiende Europa laica y creemos que es el más democrático, es aquel en el cual los servicios públicos, los servicios sociales, la asistencia social, los derechos sociales, solamente se pueden garantizar de forma universal cuando los garantiza el Estado. Lo demás son particularidades. Veamos, por ejemplo, el tema de la sanidad en el tema de esta pandemia. Hay en estado hospitales privados que no han puesto a disposición el tema de sus recursos hospitalarios y sanitarios en beneficio de la comunidad. Mucho menos han sido la cantidad de hospitales pertenecientes a la Iglesia Católica, pero con subvenciones públicas que igualmente ha pasado lo mismo. Y por lo tanto, la sanidad, se ha encontrado sanidad pública constreñida a poder atender como corresponde, pese a tener una buena sanidad, en todo caso mejorable. Es decir, el modelo de Estado que nosotros decimos es que tiene que los servicios públicos universales Garantía el Estado. Y si a partir de ahí la propiedad privada quiere montarse lo mismo, bien, pero no se puede hacer caridad nuevamente con dinero de todos. Porque es que es una contradicción que, que las privatizaciones que se han llevado a cabo en el terreno hospitalario han sido con dinero público. Es decir, el Estado no puede estar financiando, es decir, haciendo dejación de su responsabilidad, pero a la, vez, a la vez financiando lo privado. Cuando después lo privado, porque es un negocio de la caridad. La caridad no es una cosa altruista. La caridad tiene en muchos elementos negocio, una industria de la caridad. Porque, entre otras cosas, nadie se puede hacer hospitales privados si no saca beneficio. Y ahí también la Iglesia Católica. En definitiva, y para terminar, podemos aclarar este último punto con algo que es incontestable y que todo el mundo puede, puede afirmar, que es que cuando emerge la caridad, en un momento determinado, como puede ser esta crisis que estamos viviendo, lo que está fracasando es el Estado en su función social, que es una función atribuida legítimamente en la Constitución española. Es decir, que cuando las propias instituciones públicas están defendiendo, publicitando... El negocio de la caridad lo que están haciendo es una dejación de funciones y están siendo, en definitiva, muy poco patrióticos. Por eso yo creo eh, que es muy importante la campaña de Europa Laica para que la gente tenga en cuenta la importancia de los impuestos y para que las ciudadanas y los ciudadanos no marquen específicamente esas dos casillas que lo que están haciendo es perjudicar a todos. Muchas gracias a Juanjo Picó y a Raquel Ortiz, miembros de la Junta Directiva de Europa Laica, y desde aquí simplemente invito a todo el que nos esté viendo a sumarse a la página web www.laicismo.org donde pueden eh, informarse de todas las campañas, de todos los datos ahí de los que hemos estado hablando y además pueden asociarse libremente a, a Europa Laica. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Un abrazo muy fuerte y también estamos en redes sociales, en Facebook también está laicismo.org. Muchas gracias. Un Muchas gracias, Chao. Juan.